Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios se a toda lágrima de los ojos de ellos. Los que con lágrimas sembraron con regocijo. ¡Gracias! En